Continuamos con el curso de administración y recuperación de la cartera de crédito. En, este, o en esta oportunidad mejor pues vamos a desarrollar la actividad interactiva de la actividad de aprendizaje 4 denominada manejo de intereses. Con clic sobre continuar y vamos a leer las instrucciones. Pedro acaba de ser contratado en el banco corporativo LTOQ y se encuentra en proceso de capacitación para iniciar con sus labores. Carlos el capacitador. Junto con otros miembros del banco se disponen a realizar una serie de preguntas con el fin de verificar lo aprendido durante el proceso de capacitación. Por lo anterior se le solicita a usted que ayude a Pedro a responder de forma correcta una a una las preguntas que irán haciendo cada miembro, demostrando de esta manera que a él le quedó claro lo explicado en la capacitación. Debemos responder acertadamente cinco preguntas para probar la evidencia. a clic sobre este primer señor, a ver qué pregunta nos hace. Y si selecciona la opción de la parte inferior, le un clic sobre la que usted considera correcta. Dos de las siguientes opciones hacen parte de un proceso de amortización. El tipo de interés, el plazo establecido para pagar la deuda, la fecha de crédito y los ahorros del cliente. Las dos opciones correctas son el tipo de interés y el plazo establecido para pagar la cuenta. Respuesta correcta, en la amortización se debe tener el tipo de interés de crédito y el plazo establecido para pagar. Vamos a escribir sobre ese señor, saldito, y vamos a eh, completar los espacios. La tasa de interés es el factor que se aplica al capital y se presenta en términos decimales y por centes. continuamos con la actividad La pregunta que espero que, X pero de todas formas la opción es correcta sobre la hora Dice según la oportunidad de su pago los intereses pueden ser remuneratorios o monatorios es verdadero o es falso esto es verdadero clic sobre el siguiente. Los intereses convencionales son aquellos fijados por las partes intervinientes en los contratos y que se encuentran sujetos a limitaciones y regulaciones por parte del usuario, estado cliente o banco. La opción correcta es B. Estado. A continuación vamos a relacionar. Los conceptos con su respectiva definición. Plazo. Es la duración total de un préstamo o de una inversión y se mide en términos de tiempo. Tasa de interés. Factor que se aplica al capital y que se expresa en términos decimales o porcentuales. Base de aplicación es la cantidad de dinero sobre la cual se aplica la tasa de interés en cada periodo de aplicación. Por último tenemos periodo de aplicación, que es la frecuencia con la que se aplica la tasa de interés y se indica normalmente con una unidad de tiempo. Uh -huh. Sobre el siguiente señor y vamos a responder si es verdadero o es falso para el efecto de limitaciones a los intereses se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 8288 del código comercio y el artículo 2321 del código civil esto es falso Y por último, vamos a completar los espacios. La modalidad de aplicación es la relación al periodo de aplicación que efectivamente se cobra o se paga el interés. Vamos a verificar. Con esto terminaríamos nuestra evidencia Serían estas las siete preguntas. Las expresiones de los dos Felicitaciones. Usted apropió correctamente los conocimientos relacionados con la adquisición y los intereses abordados en esta actividad. Hemos clic en cerrar y terminamos nuestra evidencia interactiva.